Hola, soy el director Darren Jerama y bienvenidos a la escuela primaria de EXPO. EXPO ofrece un entorno amistoso y feliz, lleno de obras de arte de los alumnos que les da la bienvenida a todos. EXPO es una escuela muy animada con una extraordinaria gama de recursos. A medida que los estudiantes avanzan desde el preescolar al kindergarten, nos esforzamos para que la transición de cada niño a la escuela primaria sea simple y sin problemas. Nos enfocamos en las fortalezas de los estudiantes a la vez que fomentamos en cada niño el amor por el aprendizaje. Nuestros maestros de kindergarten están comprometidos a proporcionar un entorno enriquecedor, respetuoso, acogedor y seguro, donde su hijo se convertirá en alguien independiente y responsable. En el primer y segundo grado y en el tercer y cuarto grado, las aulas en bucle permiten que los alumnos tengan al mismo maestro por más de un año. Esta estructura única de aula proporciona profundas conexiones entre los profesores y los alumnos. El quinto grado es un año de liderazgo en el que nuestros alumnos mayores asumen una mayor responsabilidad, como el equipo de liderazgo de quinto grado, Compañeros de lectura para el kindergarten y con excursiones de legado en las que los alumnos de quinto grado pasan una semana en las Boundary Waters. Para toda la escuela ofrecemos especialistas en recursos para matemáticas aceleradas, educación física y programas para dotados y talentosos. También hacemos hincapié en las artes, la ciencia y la tecnología e ingeniería, donde los estudiantes podrían escribir y producir una obra de teatro un año y construir autos el siguiente. La música se ofrece a través de residencias musicales, una alianza con la orquesta de cámara de St. Paul, ...y mediante clases y lecciones de música después de horas de clase. Y nuestra nueva estructura de juego al aire libre, la Isla del Tesoro 2.0... ...fue recientemente reconstruida con el apoyo de nuestros padres y voluntarios de la comunidad. La experiencia de su hijo en Expo incluirá aulas en bucle... ...que permiten que los estudiantes tengan al mismo maestro por más de un año escolar... ...en el primer y segundo grado y en el tercer y cuarto grado. Un año de liderazgo en el quinto grado es el que nuestros alumnos de mayor edad... ...asumen una mayor responsabilidad. Educación física, arte y programas para dotados y talentosos... Proyectos de arte, ciencia y tecnología e ingeniería, programas de música a través de residencias musicales, una alianza con la Orquesta de Cámara de Saint Paul y lecciones y clases de música después de la escuela. También ofrecemos preescolar, club de descubrimiento de pago, día prolongado de aprendizaje y programas extracurriculares de educación comunitaria. Gracias por tomarse el tiempo para conocer Expo. Esperamos darle la bienvenida a nuestra escuela. Visite spps.org/expo o spps.org/apply para obtener más información.